Os voy a hablar de cómo hacer vídeo de salud, porque es bueno saber cómo hemos llegado hasta aquí, a una jornada donde se habla de vídeos, de una forma de comunicar, de aprender y relacionarnos. Pues yo empecé por una tortilla de patatas. Se me da bien cocinar, no penséis, pero la tortilla no era muy fuerte. O me salía muy cruda, o cocida, o con la patata demasiado hecha, poco hecha... Así que busqué por internet. ¿Dónde? En YouTube. Ay, los zapatos de tacón, ese instrumento de tortura femenino y que nos gusta tanto, porque a mí me gusta el tacón alto y mucho, pero me duelen los pies a los 10 minutos de ponérmelos. Así que busqué en internet, en YouTube. Y gracias en YouTube encontré la solución a los dos problemas. Gracias a Chaver y a Isabel, conocidos por el cocinero fiel eisasa Weiss vamos a cortarlas a ver el corte es fundamental yo la corto así muy fina y creo que junto con la proporción huevo patata es lo que establece qué tipo de tortilla de patata te gusta esta chica me dijo te voy a contar el truco que yo hago que además ahora lo hacemos todas mis amigas que es utilizar un salvaslip tal y como lo hizo ella me dijo que cogiéramos un salvaslip obviamente pegatina de detrás y lo ponemos en el fondo del zapato, así, lo ponemos ahí, lo dejamos bien pegadito y esto hace como una almohadilla, pero mucho más cómoda para empezar, no se mueve Y si yo busqué cómo hacer una tortilla de patatas y cómo evitar el dolor de pies por un tacón, seguramente alguien buscaría, ¿y en una herida que me pongo, alcohol o, o yodo? Porque esa fue la pregunta que me hizo por teléfono. Mi amiga Cristina desde Nueva York. ¿Y qué hice? Pues buscar en YouTube. ¿Cómo curar una herida? Este fue el resultado. ¿La conocéis? Pues yo tampoco. Pero su canción salía en los primeros puestos. ¡Ay, qué lloro! Con esto y con Adele no puedo. Así que tras quitarme las lágrimas pensé, hazlo tú misma. Y es lo que hice, crear el blog de Rosa. Un videoblog de cuidados, consejos y primeros auxilios. Todos en vídeo. Son vídeos de consejos de salud, sencillos, adaptados y con un lenguaje que todos puedan entender. También tengo un canal de YouTube, donde ahora, si buscas cómo curar, no te sale un bolero. Esta ocasión la vamos a dejar ahí. Difunde salud en vídeos. Animaros a usar un lenguaje de alcance global. Vamos a soplar todos. Aprendamos a hacerlo. Hoy es un día especial para ello. Os ponemos a vuestra disposición recursos, personas, materiales, nos ponemos a trabajar juntos, nos ponemos a trabajar juntos para lograrlo. Hazte global, habla ante una cámara al mundo, sin ninguna frontera. Cambia, cambia tu forma de pensar, elige hablar un lenguaje diferente, cambia tu actitud. Porque en todas partes hay imágenes que pueden lograr ese cambio en ti. Permanece con los ojos bien abiertos, especialmente hoy. Termino con un haiku. Gracias, Salvador, por inspirar, estar y ser. Gracias a Oberri por su apoyo y ayuda. Y gracias también a Luis, Carlos, Esther, Susana, Miguel Ángel, Iñaki, Fran, Ángel, Inés, Pilar, Enma, Rafa, Tamara y Olga. Sin ellos... Esta jornada no sería posible. El mundo, un puro destello dejado por la lluvia. Disfrutar de esta jornada y hacer muchos vídeos. Os espero en el blog de Rosa y en la tercera jornada de vídeos y salud.